Yo pienso que el Flecha Supreme puede ser una solución muy efectiva para, para tratar la enfermedad del repilo. Farming your future.